Y hoy es miércoles, miércoles de Valerza, uh -huh. pero claro, hay que buscarle una canción, me parece, para él. ¿Por qué? Porque esta es de Diego. Claro, es este verdad. es el saxo, es el, es, es el saxo de Diego. Eh, Pablo que, Luro, Pablito, ¿con que, qué canción te gustaría eso, que te presentemos? Sí. ¿Cómo anda, bien? ¿Cómo anda? Buen día, Nico. Buen día, Nancy. Yo te voy a llamar por el nombre. Sí, no, está bien, está bien. No es no rencoroso, estuve 15 días en la oficina que me decían Diego, pero bueno, aparte parte de la visibilidad. No a la gente en la calle. Eh, A mí me está gustando, debe ser por la edad música italiana. No sé si... Pero la tarantela que ves? No, no, no sé si vieron en una película de Franchella, que hay una música que se llama Felicidad. Ese tema me gusta mucho. Ajá, bueno es. ¿cuál? Ajá. ¿Cuál la de Franchella? ¿La nueva? Sí, sí, sí. Granizo, creo. granizo, Granizo, Granizo, sí. Ahí, mira. Ay, tema italiano, sé mucho que vengo escuchando música italiana. Mirá. Mirá vos. Sí, sí, sí. me sorprendió con él. El... No, el... no, no, no, sí, me, no, no me lo esperaba. Yo pensé que iba a elegir Yo... un reggaetón. Yo pensé no, que iba a ser más rockero el señor Pablo Luro, no, no sé por no. qué. No, me gusta mucho la música italiana. miramos vos, sí. bueno? Yo lo no veía tú no? reggaetonero, así de... ¿De, <risa> de tirar sí. un twerking? Ajá, sí, ¿Esta es la canción? Esta. ¿Esa es la canción? Sí. Muy buena la letra, ¿eh? ah, escuchenla. Está bueno, es, es más tranquilo. Es más tranquilo. Eh, lo que no está tranquilo, señor Paulito Luro, eh, es la gente en la calle. Nosotros está queríamos muy... arrancar, viste, con algo más light. Pero... Claro, no, no, muy... está todo muy convulsionado, viste, que por ahí la gente, hay mucha incertidumbre realmente. Eh, imagino yo, las consultas a ustedes ahí en Valerza... Eh, por el tema de, del dólar, viste, que ha subido ayer, que no se esperaba esta, esta, esta suba. Uh. Eh, ¿Qué es lo que dice la gente? Bueno, a ver, arranquemos. Yo vine hace un mes. Yo siempre digo que este, a ver, este momento donde charlamos y nos juntamos, si la gente realmente del otro lado nos ve seguido, está haciendo un plus. Yo vine hace un mes y le dije a ustedes que íbamos a pasar por tres momentos muy difíciles. Me acuerdo que Nancy dijo, no, no puede ser. Más difícil. Más difícil todavía. Claro, claro. Dije tres momentos que iban a dar el índice de inflación más más ...alta de los últimos 20 años, pasó... Uh -huh. ...a los 10 días, confirmaron el 7% casi en marzo... ...sí, sí. 6,7... Sí. Y, y, ...y ahora va a ser más, más o menos parecido... ...pablito, sí. El que se viene ahora de abril... ...8,5 anual en Estados Unidos... ...se acuerdan que yo me decía, está loco este... ...que me está diciendo sí. que invierta en dólares... ...pero dije que Argentina venía por delante... ...ningún tipo de pago de deuda... ...Club de París... íbamos a lidiar con los, el peor de los males... ...que era la inflación... Uh -huh. ...entonces, ustedes cuando me hacen esa pregunta... ...yo le hago esta respuesta... Cuando ustedes ven que en plena pandemia pidieron el IFE 9 millones de personas. Claro. Y ahora lo piden 12 millones de personas. Algo, bien, algo está pasando. Cuando se sí. enciende la máquina, sí. se prende el mercado. O al revés, uh -huh. cuando se prende la máquina, se enciende el mercado, uh -huh. la emisión. Entonces, yo siempre vengo acá, me siento con ustedes y digo, bueno, hay que aplicar la regla del 50, 30, sí. 20, esta regla de cuando nosotros cobramos el 50% vaya a estos gastos fijos, que es el alquiler, sí. la luz, las expensas, el 30% gastos personales, sí. que claro. son gimnasio, que te quieras dar un gustito, y el 20% ahorro. Ahorro, desaparezca en esa palabra del diccionario, hay que invertir. Sí. Por eso Bien. lo que vine bueno. hoy más que nada a hablarle a la gente que está del otro lado es darles consejos a la hora de invertir. ¿Qué tienen que hacer mm -hmm. y qué no? Eh, porque pero, a veces uno tiene miedo, ¿no? Sí, en este sí, momento sí, claro, de, claro, claro, de claro. volatilidad, de que uno no entiende muy bien, que decís, no, pero no me alcanza, ¿cómo voy a estar invirtiendo? ¿Esa es la solución eh, o el camino? De, de hecho, Pablo, vos decís, ya no hay más ahorro. Vos sabés que yo, ahora que lo mencionás, eh, vos charlando con la gente, ya uno ya no escucha la palabra ahorro. Porque uh -huh. sabe que no se puede o que es difícil ahora La mayoría de la gente no, no lo puede hacer. Y muchos dicen, che, te, tenía una platita y la invertí. O sea, es como que también ha cambiado un poco la gente el, el, el tema sí, o, sí. o la palabra. Totalmente. El ahorro ya hemos tenido varios, si están en el canal de YouTube de Valerza, donde yo te daba unos tips de ahorro de cómo tenías que hacer para ahorrar, dónde tenías que sacar un poquito para empezar sí. a ahorrar. Pero hoy lo poco que pueda ahorrar, sea poco o sea mucho, lo tenés que invertir. Ya como te hablaba con bolas pasadas, eso está en abajo del colchón, abajo del sillón, claro, no... adentro de, de la ladera, ya uh -huh. no va más. Hay algunos tips que son muy importantes, especialmente para que la gente entienda. Es Primer punto, hay tres puntos principales, que es cuál es el, el objetivo de mi inversión, qué estoy buscando. ¿Está bien eso es el primer punto que tenés que tener ser sincero con esto que están diciendo con el bolsillo mío uh -huh. qué es que puedo invertir qué es lo que realmente estoy buscando en la inversión está bien porque yo en 1500 inversores tengo un montón de gente que por ejemplo no sé cobra los intereses y paga el abono del celular paga el colegio de los chicos paga la obra social o se va de vacaciones o lo invierte para no perderle el valor adquisitivo del peso ¿Está bien? Sí. Uh -huh. Pero hay un montón de gente que, que, que está invirtiendo. Después, a ver, hay un punto muy importante que es que no inviertan en productos que no conozcan. Uh -huh. ¿Qué pasa hoy en día? Bien. Los gurús financieros, eh, los modelos, los youtubers, los influencers, la gente confía, invierte y la gente no sabe dónde está invirtiendo, no sabe qué hay detrás, cuál es el plazo que está invirtiendo, uh -huh. especialmente cuál es la garantía del producto. Si el producto tiene liquidez, si vos estás haciendo una inversión, y tenés un problema y querés rescatar la plata por ahí no podés rescatarla claro, no puedes sacarla claro. Eh, eh, yo sabés dónde lo veo mucho Pablo, eso que estás diciendo en el tema del Bitcoin que está bien yo no digo que no, no convenga o que esté mal o que haya alguna trampa no estoy diciendo eso sino que hay mucha gente que dice ah, lo escuché en la ah escuché sí. que un vecino ah, bueno, vamos a ver sí. tengo, tengo un dinero bueno, invierto en Bitcoin por, claro, por ahí bueno, creo que hay que asesorarse primero me parece sí, sí eh, para después especialmente en un producto de criptomonedas donde mucha uh -huh. gente tenemos conocido lo hemos hablado acá sí. que se le está yendo genial sí, pero se levanta las de la. La mañana, a las 9 de la mañana, uh -huh. 11 de la noche, está claro. pendiente 100% de eso. Uh -huh. Claro, porque a veces eso no se habla, ¿no? De dicen, no, bueno, pero con la criptomoneda, con esto vas a poder ganar tanto. Claro. Sí, pero necesitas un trabajo, no es que so, eh, se, se da por por magia, ¿no? No, por y, y por ahí viene, viene uno de los puntos importantes que es, ¿cuál es mi tolerancia al riesgo? Hay un video nuestro que hicimos una vez un juego sobre qué tipo de inversor somos, qué uh -huh. perfil somos, uh -huh. conservador moderado, un poco más agresivo. Ese test de 10 preguntas a la gente que está al otro lado le va a ayudar muchísimo. Claro. Por Nancy pone su capital y todos los meses recibe un interés. Está tranquila, es conservadora. Uh -huh. Pero hay gente que no sabe eso y pone el capital y se levanta al otro día y tiene el 40% menos. Uh -huh. ¿Está bien? Claro. Entonces uh -huh. hay que tener muy en claro estos tres puntos, como también el diversificar los huevos en diferentes canastas. Uh -huh. Eso es, es clave. Y hay un punto que ustedes van a decir, pero bueno, es difícil. Es el controlar las emociones sí. en tiempos de hoy. Yo siempre digo que el inversor de Valerza está tranquilo, porque está asesorado. Uh -huh. Entonces cuando vos eh, controlas las emociones, uno hace mucho el impulso por el corazón y, y esto no es así. Hay plata de por medio y tenés que pensar con la cabeza. claro Entonces uh -huh. para pensar con la cabeza, a veces cuando uno tiene un problema en quién tiene que recaer, en un familiar, en un amigo, en un conocido. Bueno, cuando vos tenés problema de, de, de dinero o lo que sea, tenés que asesorarte por profesionales, por gente que sepa, que te puede decir, no, pará, como no es el momento, tenés cuidado, fíjate que estás invirtiendo. Así que esos un poco son los puntos que hemos cambiado, ¿no? Porque yo hace un año y medio hablaba de tips de ahorro, te ayudaba a cómo vos tenías que ahorrar. Sí. Hoy tengo que, uh -huh. que venía a decir, tenés cuidado, uh -huh. pero invertí, mové el dinero. El concepto claro. del movimiento del dinero hoy, que, hoy más que nunca es... Ajá. Y se necesita 100%. Claro, Bien. más allá de que uno pueda ser ¿no? conservador, uno pueda ser eh, quizás moderado, pero mover, mover la plata. Nancy, usted me dice en un principio, pero ¿se puede? Sí, se puede. Y si es chiquito, que sea chiquito, porque uno tiene que tener los objetivos según el bolsillo, porque si no, se pone un plazo de seis meses y no llega a ahorrar el cuarto mes y se frustra, se uh -huh. siente fracasado, claro. no quiere invertir uh -huh. más. Sí. Por eso es fundamental que arranquen. Siempre yo digo lo mismo, las inversiones son para todos. Claro. Todo el mundo. Eh, está bueno eso, Pablo, eh, porque muchos dicen, che, yo, pero a ver, yo gano un sueldo eh, normal, no, no gano ni, ni mucho, tampoco poquito, pero me, me alcanza para vivir a... Por ahí capaz que no llego a fin de mes, pero estoy ahí. Pero no sé si puedo invertir, porque está bueno esto que está diciendo. O sea, puede invertir cualquiera. cualquiera. No es que tenés que ganar millones o tenés que comprar acciones. O sea, digo, eh, puede, puede hacerlo cualquiera. Yo si me pongo a charlar un día con vos, no sé, cinco minutos, hacemos si querés un reel en Instagram o donde sea, y te escucho, vas a ver que hay muchos gastos que estás haciendo que podrías evitar y lo podrías ahorrar. Totalmente. ¿Sí? Eso totalmente. es totalmente sí. clave. Sí, hay una, sí, sí. acá todo el mundo hace, cobro mi sueldo, ...gasto y lo que queda ahorro... ...no, no... ...cobras tu sueldo... ...separas una parte para ahorrar y para invertir... ...y después gastás. Claro. ...está bien... Ajá. ...pero si yo los escucho... ...y ustedes algún día me cuentan... ...y hacemos una charla... Van a dar cuenta que hacen muchos gastos de más. Yo me dice, Che, Pablo, yo tengo que vivir, tengo que disfrutar. Sí, perfecto. Pero hay muchos gastos que hacemos por ahí en comida, innecesario, Ajá. el mediodía, que compramos de más cuando vamos caminando. Alguna vez que las mujeres, especialmente, hacen un gasto innecesario que se compra un par de botas que están 10.000, mil, 15 mil pesos. Lo podrían qué invertir. Las claro, son entonces, necesarias. Después dicen, Claro, dicen, no llego a fin de mes. Dicen, te compraste dos botas. O sea, claro, o sea, hay sí. muchos casos. Y siempre dicen, ¿no? A veces eh, perdemos más dinero en gastos chiquitos, los en gastos, gastos, gastos cotidianos que no nos damos cuenta en la calle que nos compramos yendo al kiosco, en la gaseosita, en esto, el otro, y cuando hacemos una cuenta general, es realmente ¿no? un dinero. Son los famosos gastos hormigas. Uh -huh. Vos si querés, cuando tengas tiempo, poneme todo lo que haces en un día o en tres días, y yo te voy a cliquear Tacho. directamente tachar uh -huh. qué es lo que estás gastando de más. Sí. Y de ahí te vas a dar cuenta que cuando ves la cantidad de veces, son cinco o diez compras que haces durante el mes, equivalen a un buen porcentaje de tu sueldo. Exacto. ¿Está bien? Que no, no te estoy diciendo que vos tenés tus gastos eh, básicos, que son el alquiler, la luz, o sea, que lo tenés que pagar. Uh -huh. Después tenés ese 30% de gastos personales. Ahí es donde tenés que ver esos gastos personales. Sí, ir al gimnasio, pero bueno, por ahí no me compro zapatillas una vez cada, no sé, cada 3, 4, cinco meses, como se compra a mucha gente, me compro una vez cada seis meses. claro O sea, tenés que también ver un poquito de ese lado. Uh -huh. Es lo que vengo diciendo hace un tiempo, ¿no? Uh -huh. y el concepto uh -huh. del movimiento de dinero. Y el último tip de controlar las emociones es clave... Como siempre digo, estar bien asesorado. Yo vine hace un mes, me senté, pasó todo después de 15 días y es como digo siempre, el que nos está escuchando del otro lado está entendiendo, porque nosotros cada vez tenemos más inversores y nuestro público no está así loco en la calle, porque sube 20 pesos el dólar? Está explicado, está asesorado, uh -huh. está tranquilo, está en la moneda que le deja tranquilo. Claro. Entonces eso es fundamental. Eh, Pablo, por ejemplo, a veces uno escucha ¿no? propuestas que a uno lo entusiasman. ¿no? no, esta es acá, eh, tengo que invertir. ¿Se puede consultar con Valersa? ¿Podemos llevar nuestra nuestra idea, nuestro proyecto, consultarlo con ustedes? Sí, ningún tipo de problema. Recuerden siempre que la consulta en Valersa es sin cargo. Eso es clave. Uh -huh. Asesórense en que los chicos les puedan dar su punto de vista. Yo particularmente lo he contado con muchos inversores míos que hasta me han traído contratos o me han preguntado opiniones. Porque yo también creo que eh, es muy clave el diversificar. Entonces, si uno uh -huh. ve que alguien está trayendo algo, cuando uno diversifica, no significa solamente inversiones, ¿no? Vos podés invertir, tener tu renta financiera, podés invertir en un local o en un, micro, un emprendimiento nuevo, uh -huh. podés invertir en comprar ropa y vendérselas a tus amigos. Hay diferentes claro. formas que uno claro. pueda hacer una uh -huh. diferencia, ¿no? Uh -huh. Pero, muévanse. en. Yo lo dije hace un mes, que íbamos a atravesar el peor año de Argentina de los últimos 20 e inflación, Seguramente, Nico, por ahí no sea tan alta como la de marzo. Sí, pero, pero dicen esa... de un 6%. Dicen. Bueno, y eso va a ser hasta junio, más o menos. Eso va a estar junio. Justo te iba a preguntar qué puede llegar a pasar ahora en estos próximos meses para que la gente se vaya agarrando de la silla y vaya haciendo cálculos o, o vaya pensando, es que, eh, al... qué, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Seguir con la inflación alta, seguro? sí con la inflación alta, sí. seguro, todo el año. Uh -huh. Yo creo que va a estar en un promedio, lo dije. Lo que hoy vas a poder comprar con 10.000 pesos, te va a salir mil 15.500 pesos. Bueno, hagan su cuenta, van a rondar el 55, 60%. Claro. Uh -huh. Bueno, aunque sea, tenés que moverte en productos que anden por ese tipo de tasa para poder eh, bancar el, la devaluación un poquito. Pero más que nada es, empiecen a, a mover, porque... Se hagan claro, uno en casa lamentándose de. Como lo que me está decía pasando. vos, che, no puedo. Sí, podés fijate que estás gastando de más y, y vas a poder ahorrar y, y automáticamente ese ahorro no va a ser acá abajo, ese ahorro tiene que salir invertir claro. directamente. Uh -huh. está bueno. Sea donde sea, pero muevan el dinero que va a ser un concepto muy importante este año. Siempre hace tres, cuatro años que hablo de la volatilidad, inestabilidad. Bueno, miren lo que está pasando. Uh -huh. Ahora, la diferencia es cómo están los demás y cómo estamos nosotros. Sí. Claro. O sea, uno está tranquilo, asesora, está bien, el inversor obviamente por ahí está un poco preocupado, bueno, pero ya cuando estás bien asesorado, reaccionás diferente. Lo he hablado muchas veces con ustedes. La ¿Cómo reaccionas más en frío? Claro, viene las uh -huh. elecciones, todo el mundo loco, ¿no? La gente ya tiene estar tranquila. Claro. Si querés pesos, pesos, si querés dólares, dólares, uh -huh. cada uno está en su moneda. Claro. Más que preocuparse, ocuparse. Tal claro. cual, coincido 100%. Y tener yeah. mucho cuidado con estas grandes ofertas de grandes rentabilidades. No existen. Uh -huh. Uh -huh. Las grandes rentabilidades... Y todo se trabaja. Todo se trabaja. Todo se trabaja. Pero pueden trabajarlo viendo el canal de Valerza en YouTube, ver esta charla que tuvimos en su momento del de tip de inversor y arrancar sí. por ahí. Uh -huh. Y darse cuenta qué tipo de inversor somos. ¿Está bien? Uh -huh. Se pueden arrancar por ahí. Hoy está todo internet. Sí. Está todo claro. internet. Uh -huh. Yo lo dije muchas veces. Yo todo lo que aprendí, lo aprendí leyendo. Me enseñaba mi papá de muy chico. Leer, leer, leer. No lo no aprendí en la facultad, lo aprendí leyendo. Uno tiene que sí. leer todo el día. Si uno no lee... No sirve, tiene que leer uh -huh. todo el día. Vos me decís, che, Pablo, ¿cómo sabías que iba a dar casi? La peor de los últimos 20 años. Se veía venir. Claro. Está bien. Uh -huh. Pero pues la gente entienda esto que estaba comentando en un principio, esta frase, que es que cuando se prende la máquina, se enciende el mercado. Uh -huh. Si va a haber más emisión, el mercado lo va a tomar como una, algo negativo y, claro, va y va a influir va. en el precio del dólar. Uh -huh. Ahora, no duden que en 20 días puede estar 185 pesos, ¿no? Claro. Ustedes recuerden uh -huh. siempre que el dólar informal, o sea, el dólar formal... Mueve 50 veces más que el dólar informal. Lo que pasa claro. es que el dólar informal va a un, alguien grande, hace un cambio claro, y, les, y sale claro. para todos uh -huh, lados. Y los formales lo acompañan. Uh -huh. Así que eso es un poquito. Bueno, eh, Pablito... A trabajar. <risa> a trabajar. Hay que trabajar, hay que trabajar. Sabemos que la gente de Valerza está también para asesorarnos. Las oficinas siguen funcionando con normalidad, normalidad. las redes sociales. De 8 y 30 a 13, de 14 a 17, y al ver 499, uh -huh. está Agostina, Facundo y Lara que los pueden recibir. Así que vayan y asesorense Aunque sean la consultan consulta. uh -huh. no importa, no importa el valor, empiezan a invertir. Uh -huh. Va a ser un año muy difícil. ...en cuanto uh -huh. a los pesos, así que es fundamental claro. darles un movimiento... ...y darles algún tipo de valor, o sea, debes de dejarlos en casa... ...y que pierdan el 50% de valor, bueno, démosle una inversión aunque sea... ...para que podamos hacer algo claro. particular, aunque sea uh -huh. pagarnos el abono del celular. Sí. Mucha claro. gente le quiere arrancar invirtiendo y no, no, arranquen, tienen que arrancar por algo. Por el más chiquito y después por ahí pensar en, en, en mejorar, sí. digamos. Yo tengo uh -huh. 1.560 inversores y todos están invirtiendo. Uh -huh. y todos, Bien. Muchos han tenido ese problema que vos me has comentado pensando llegaban diciendo, yo no, no puedo ahorrar a ver, acá, acá, ¿dónde está fallando? Bueno, y claro. ahí pudo y ahí comenzás a ajustar eh. Claro. Arranca con, cinco, uh -huh. arranca con el 5, arranca con el 10% de su sueldo, van subiendo al 15, uh -huh. pues van aprendiendo claro. Y, y bueno. creo que lo que hemos aprendido también aquí en, en esta sección es que todos podemos invertir no, no bueno. significa que debemos uh -huh. ser millonarios para invertir, sino que cada uno desde su lugar, con su realidad puede también no mover su dinero y eso es lo que queremos transmitir. Lo acabas de decir coincido 100% con eso pablito esta charla que tenemos como siempre después la suben a las, a las redes sociales, va a estar todo ahí para que la gente por ahí se, se perdió de algo pueden, pueden engancharlo por ahí también. Como siempre, en Facebook, uh -huh. Youtube y en todas nuestras redes sociales. Pablito, gracias por haber venido. Eh, saludos a toda la gente ahí de, de Valerza y Dele. nos reencontramos la próxima semana. Dale, gracias. Gracias ahí. Eh, Pablo Luro de Valerza, hoy dándonos algunos tips y haciéndonos reaccionar, ¿no? Sí, sí, hay que reaccionar, sí, sí. Un, un hay que actuar. De, de, de reacción, sí. eh, eh, Yo me quedo con esto, mover el dinero. Sí. Eh, no quedarse con. Los que con estamos lo que está ahí sucediendo. un poco más dormidos fue como un cachetazo claro, también, sí, sí, claro. Como... Es una cachetada. No, está, está bueno, está bien, bueno. De está vez bien. en cuando. Está bueno que alguien, viste, te, sí. te despabile un poco. Es, es, es importante. Ocho de...